esto de ser optimista no es ver el lado luminoso de la vida, sino ser realista. Lo más interesante que me pareció de esta nota, y por eso la comparto, es que Luciana, que es quien la escribe, dice, ¿por qué lo estamos entrevistando? Porque es un intelectual reconocido internacionalmente que aporta una mirada distinta sobre la época que vivimos y básicamente esto se trata el coaching ante un mismo hecho y basado en que somos seres interpretativos cómo lograr una interpretación diferente que nos abra más posibilidades que nos permita tener posibilidades diferentes a las actuales que nos permita acercarnos a lo que queremos y entre algunas de las frases de este señor, este psicólogo, este psicólogo, perdón, dice Todo depende de las elecciones y las políticas que hagamos. La cuestión es cómo se encaran esos problemas, entre otras definiciones que hizo este psicólogo. Y me parece muy interesante, por eso lo comparto. Y la pregunta es, ante, los, ante la realidad que estamos viviendo hoy, ¿Qué posibilidades estamos dejando por fuera de nuestra mirada, por fuera de nuestras interpretaciones, que hacen que no nos estemos acercando a los resultados que queremos? Ahora me gustaría saber eh, qué te hizo pensar, qué sentiste, cuál es tu reflexión.